más que por los acontecimientos o por la noticia de cada día que además está fluctuando mucho eh, casi te diría cada 30 minutos, eh, nosotros más que eso es si de la estrategia que estábamos hace invertidos a 31 de diciembre a, tenemos que cambiar algo y si, y si hay que aprovechar algún cambio o hay que tomar alguna oportunidad por lo que está aconteciendo ahora mismo. ¿no? Pero no es oye pues me quedo en liquidez eh, y ahora espero porque probablemente sea la peor decisión, sales con los activos bajando, luego no te da tiempo a reaccionar si hay un evento positivo, o sea, eh, no, no es tanto eso, sino re simplemente revisar que las decisiones estratégicas que teníamos siguen funcionando o no. Eh, por ejemplo, te digo, ahora habla todo el mundo del oro, nosotros salimos a comprar oro en las carteras en 2017 yo creo que era cuando estaba 1.200 la onza, o sea, no estamos incrementando ahora está 1.900, o sea, es decir, lo que sí que es verdad es que esa decisión nos está sirviendo que parte de las carteras de nuestros clientes estén más protegidas por ello, ¿no? Entonces, lo que sí que es verdad que nosotros a nivel estratégico, que ya lo veníamos haciendo a 31 de diciembre del año pasado, es que estábamos con duraciones más bajas porque esperábamos un entorno de subida de tipos de interés, porque sabes que los bancos centrales, para resolver la situación del COVID, tuvieron que imprimir bastante dinero e inyectar liquidez en el sistema, que eso al final hace que el valor del dinero en sí mismo pierda. ¿no? Entonces ahora nos pues toca, con la inflación ya recuperada y la economía eh, casi a pleno en pleno en muchas economías, pues que tengan que subir los tipos. Entonces ahí tenemos duraciones más bajas para tener menos sensibilidad a la subida de tipos de interés. Incluso estábamos en deuda emergente en divisa fuerte que ahora mismo con esta incertidumbre pues podrías decir oye Carlos, ¿y ahí ves oportunidades? Sí, porque al final es un activo que por rentabilidad riesgo a largo plazo siempre ha dado retornos pues a, imagínate del 8% anualizado eh, y ahora mismo probablemente hay muchos inversores que están saliendo de la deuda emergente por el hecho de que están viendo lo de Rusia, lo están viendo lo de Ucrania y también es verdad que hay que decir que cuando estábamos invirtiendo este activo nosotros lo hacemos divisa fuerte, es decir, bonos emitidos en libras, en euros, en dólares, o sea, no tenemos rublos en las carteras ni muchísimo menos ¿no? y para una parte digamos una pequeña exposición ¿no? y luego la parte de renta variable pues estamos más en todo el tema de infraestructuras que ya estábamos posicionados, porque muchas de ellas sus beneficios van ligados un poco a la inflación, por lo tanto te ves protegido en este entorno y estábamos más posicionados en la parte de value, o de valor, más que nada porque la parte de crecimiento de tecnología, no porque no nos guste, sino porque las valoraciones nos parecían excesivamente elevadas, ¿no? entonces, bueno, eh, al final no dejamos de seguir buscando oportunidades y cosas que nos, que nos gusten las carteras para ir incorporando.